¿Cómo están el día de hoy? Soy Jimuni, tu mexicoreana favorita y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un video que es un poco especial para mí. Algunos de ustedes me pidieron videos sobre mí, sobre mi experiencia en México, en Estados Unidos, en Corea, mi vida en México, cómo hablo inglés y decidí hacer este video, pero voy a hacer también mi maquillaje. Había diseñado este tipo de maquillaje hace unos meses y fue muy inspirado pues por mi identidad Y estoy pensando mucho de cómo ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde soy? Y cosas así Entonces decidí hacer este maquillaje mientras que les explico más sobre mi vida Y cómo empecé a vivir en México, en Estados Unidos y ahora en Corea Pues hay que empezar han visto algunos de mis videos, que no tengo muchos, pero si han visto mis videos, saben que no hago maquillaje súper normal. Y les juro que voy a empezar a hacer más maquillaje como más normal, coreano. Pero hoy no va a ser uno de estos. Antes de empezar a explicarles más sobre mi vida, voy a. Voy a. voy a ponerme esto aquí en la cara. Y ya sé, me veo loquita, pero. Siempre me veo loca, así que es normal. Estamos bien, estamos bien. Voy hablando mientras que empiezo mi maquillaje. Vamos a empezar. Estoy poniendo látex y huele asqueroso. Ok, voy a dejar que esto se seque y ya sé que me veo loca, pero eh, qué estamos hablando? Ok, bueno, les voy a empezar a contar mi historia. Se siente como si estoy le estoy contando mi historia, mi vida a mis, a mis nietos. Voy a hacer mi maquillaje mientras hablamos, ¿vale? Bueno, primero muchos me han preguntado si nací en Corea. Sí, sí si nací en Corea, soy de Corea. Mi papá estaba trabajando en Samsung cuando nací. Y creo que fue por Samsung que fuimos a México Porque pues, lo mandaron a trabajar ahí en México, ¿verdad? Entonces, o sea, nuestra familia, mis papás, yo y mi hermana eh, Nos mudamos a México Y nos mudamos a México cuando yo tuve ya creo 3 o 4 meses de haber nacido O sea, era pequeña, era chiquita, era bebé, bebé, bebé y pues así fui a México, nos fuimos a México. Yo no me acuerdo de mucho, claro, porque era tan bebé. Pero mis papás me han contado historias de que yo siempre pensé que era mexicana cuando era chiquita. Pues porque solo tenía amigos mexicanos, siempre estaba con mexicanos. Y mis papás también me dijeron una historia súper chistosa de cómo De cómo yo pensé que era mexicana desde chiquita. Cuando veía una coreana o una asiática, llegaba y les decía, vino una niña que se ve así. Y mis papás, oye, tú también eres así. Y así yo no sabía, no sabía nada de nada, no sabía que no era mexicana. Pero lo que sí me acuerdo ya, es que empecé a crecer, y ya empecé a entender muchas cosas de lo que estaba escuchando. Y empecé a escuchar gente llamándome diferentes nombres. Me llamaban... Chinita, me llamaban Konichiwa, Sushi, eh, pues, chinchong, Cham, cosas así. Pero lo chistoso es que nunca pensé que me afectaba tanto, porque pensé que era algo súper normal. Porque lo empecé a escuchar desde chiquita chiquita, entonces no sabía que era algo como racista. Me acuerdo que siempre, siempre me preguntaban, ¿de dónde eres? ¿Eres de China o de Japón? Y yo les decía, soy de Corea. ¿Qué? O sea, se, se me hizo raro que no conocían Corea Entonces siempre decían No, soy de Corea Y me decían, ¿Corea? Algunos no sabían que Corea era un país Pero muchos O sea, pero les digo Muchos, muchos Siempre me preguntaban ¿Corea del norte o del sur? Y yo Me quedaba viéndolos así de que pero creciendo empecé a notar muchas diferencias. Que es muy irónico porque cuando era pequeña, pequeña. Mmm, o sea, yo pensé que era mexicana. Literalmente yo pensé que era mexicana. Pero ya que empecé a crecer. Eh, me di cuenta que no. O sea, era muy diferente de todos, todos mis amigos. Entonces... Fue desde secundaria que como que empezó todo, porque fue en secundaria que como que empecé a notar muchas diferencias y empecé a odiar ser coreana. Odiaba que era coreana, odiaba mi cultura, o sea, yo no quería que me vieran como coreana. Yo siempre decía, soy mexicana, soy mexicana, o sea, no, no, hasta algunas veces actuaba como si no sabía nada de Corea, como que me daba muchísima pena que era coreana. Yo quería ser mexicana. Yo quería verme como mexicana. Como todos mis amigos. Pero eso, o sea, no podía cambiarlo. Igual, como diferencias de cultura entre familias. También odiaba eso. O sea, empecé a como que odiar todo lo que tenía. Mi familia coreana, mi cultura coreana. Mis ojos coreanos. Porque todos me decían me llamaban chinchón y andaban así y antes no entendía esto o sea yo claramente no entendía porque así yo también hacía esto a otros coreanos porque yo pensé que era mexicana pero ya que crecí ya que entendía qué qué significaba to todas estas cosas lo empecé a odiar tanto que o sea no no quería aceptar que era diferente y al fin cuando empecé a entender y a aceptar que no podía cambiar estas cosas y que siempre iba a ser di más diferente y siempre iba a ser una como extranjera aquí en México, fue cuando decidí salirme de México. Cuando acabé secundaria me di cuenta que muchos eh, de nuestra escuela se iban a boarding school, se iban a escuelas en, en Estados Unidos y yo también decidí salirme de México les rogué a mis papás que ya no podía en México o sea no pensaba que no pertenecía en ningún lugar aquí en México porque pues no pertenecía con los mexicanos mexicanos o sea sí tenía amigos mexicanos y tenía una vida social perfecta tenía muchísimos amigos mexicanos al mismo tiempo nunca, me, nunca sentí que pertenecía en ese grupo solo porque yo sentía insegura de mí misma. No sabía quién era, no sabía quién quería ser. La neta, no, yo no sé. Entonces, y así eh, pude ir a Estados Unidos. Entonces empecé preparatoria en Estados Unidos. Y viví en Massachusetts. Los dos años que viví ahí en, en Estados Unidos fueron los mejores dos años de mi vida entera. O sea... Amé estar ahí, amé toda la gente Y la razón por la que amé no fue porque fue de Estados Unidos No, no fue nada de eso Pero fue porque toda la gente en esa escuela internacional Eran básicamente como yo Para mí fue un lugar donde podía como que empezar otra vez Nuevamente y ser otra persona Les dije, odiaba ser coreana, no quería ser extranjera, bla bla bla Y así pensé que era lo que necesitaba Y lo que quería para entender quién, quién era yo Y, o sea, mi identidad Un día en orientación o algo así Me pusieron con un grupo de coreanos Pues porque yo soy coreana Y lo odié Me sentí horrible porque no, no entendía la cultura coreana Me sentía como súper diferente, o sea, me pusieron en ese grupo de coreanos porque todos pensaron que era coreana y yo traté y traté muchas veces de ser parte de ese grupo, pero no, o sea, no podía entonces me moví al grupo de los mexicanos, me moví a grupos de, o sea, me moví de grupo a grupo a grupo para ver dónde pertenecía y fue ahí donde aprendí que no, no tenía que pertenecer en un grupo solo, yo pertenecía donde quería pertenecer, yo pertenecía con el grupo de personas que no importaba la cultura, de dónde son, nada de eso. Yo pertenecía en un grupo de gente que me amaban y que me querían por, por ser yo mismo. Aprendiendo eso y entendiendo un poco más sobre mi identidad en Estados Unidos, fue la razón por la que amé esa escuela, amé estar en esa escuela y amé a todos mis amigos que okay, me estoy tardando a hacer este maquillaje porque. Ok, ya. Hice esta parte de mi cara. Y bueno, les estaba diciendo que. Y así empecé a amar mi vida en Estados Unidos. Con todos mis amigos. Eh, estuve en esa escuela por dos años. Al final de esos dos años. Un verano, empecé a pensar en mi futuro. Ya extrañaba México mucho, mi familia y todos mis amigos en México. Y decidí regresar. Entonces, regresé a México otra vez. Y acabé mis dos años más de preparatoria en México y gra me gradué. Y decidí venir a Corea para estudiar en la universidad. Y pues así fue. Este año ya es el... creo... Y ya llevo 6 años aquí en Corea. También cuando vine a Corea se me hizo muy, muy difícil vivir aquí. Siempre decía a la gente que me iba a largar de este país. Odiaba Corea, odiaba Corea cuando vine otra vez. No fue porque fue Corea. Odié Corea, pues porque. por la diferencia de cultura. Pero. Uy, me veo súper chistos. Creo que necesitaba tiempo para ajustarme a vivir aquí en Corea. Y ya como que me empezó a gustar mucho Corea. Es muy lindo. Eh, la comida aquí es... Ahora se me hace muy interesante que... Antes en México no conocían a Corea. Siempre me preguntaban si era de, del norte. O sea, cosas así. Nunca, nunca me preguntaban si era de Corea. Siempre me decían, ¿Eres china o japonesa? Nunca coreana Y después, ahora Hay muchísimos que aman a Corea Aman nuestra cultura Y es increíble Se me hace increíble Cómo cambian las cosas Pero ya que estoy en Corea Viviendo aquí Y aceptando Mi identidad más De que soy coreana Pero también tengo cultura mexicana y también pues creo que americana... Antes odiaba ser diferente. Quería ser como todos. Pero ahora, neta, o sea, amo quién soy. Amo lo que tengo. Amo mi cultura. La bandera de México está muy difícil de dibujar. Alguien me había preguntado si... Había vivido en California porque hablo como súper gringa. Pero no. Tenemos que hacer el serpiente. Ahí voy, casi acabo. Y así acabé con mi maquillaje México-Corea. Quise hacer este maquillaje porque por toda mi vida siempre he tenido problemas con mi identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde soy? ¿Qué soy? Creo que ahora estoy en un punto de mi vida donde entiendo y ya sé quién soy. Y amo quién soy, amo mi cultura súper mixta. No soy ni solo coreana, no soy ni solo mexicana, no soy nada de eso Soy alguien muy diferente, soy alguien especial y única Y cada quien tiene lo suyo y eso es lo que hace uno muy muy especial Y, y por eso quise hacer este video eh, Me encantó cómo me salió de hecho porque pues es muy difícil La bandera de México está muy difícil de sé. Este maquillaje es como... Mi piel se está como pelándose. Y adentro tengo las dos banderas de México y de Corea. Porque no es solo una bandera. No es solo Corea. No es solo México. No es solo un lugar que es parte de mí. Seguro hay muchísimas personas que... Tienen diferentes culturas y se identifican de otra manera de lo que todos creen que se identifican. Eh, solo quiero decir que no, no tienes que pertenecer en un solo grupo, no tienes que pertenecer en, un sol en una sola cultura, país. Puede ser lo que tú quieras ser. Y yo decidí ser pues yo misma. Y creo que esto representa un poquito de lo que yo soy. Este video fue un poquito más serio de lo normal. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Y si tienen más preguntas, más ideas de videos, déjenlo allá abajo en los comentarios. Compartanlo con sus amigos, comparten este canal con sus amigos para que podamos crecer este canal un poquito más. Muchísimas gracias a los que sí me siguen apoyando. Y por último, si les gustaron este video, denme un like. No olviden a suscribirse a mi canal. Para ver más videos cada semana. Muchísimas gracias. Adiós.